se acercan Espera, ¿Pero qué voy a hacer cuando escape? Tienes que encontrar una manera de matar a Shadow Fenry. Cambiando las cosas nos podrás salvar a todos. No sé por qué, pero no recibí tu invitación a esta maravillosa fiesta. Perdóname, pero me quiero seguir divirtiendo.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 About you when you've notified your time, you got this in control See, I told you, be fine you really don't trust him, you took me with doubt But you have a guy's voice That suggests to me that I'm harmless Like a muscle fucks too, just lying on the floor But I blink for a second, he's not there anymore Lights flicker and the shadows crawl I wear the face of my enemy As I hide.